Pues un saludo a las noticias de Javier Mesa Red. Eh, somos la fuerza Montoyo Dicen de Francisco Lorenzo y traemos aquí los linos de, para la exposición lino En concreto ahora estamos con el de Camino de Moncada pintor Jacomar, que además somos falleros de allí, con nuestra hija Diana. y es una falla que va del baile, el lema es Jaco Dance. Y bueno, pues esta es la representación de, de nuestra fallita. Bueno, vemos también un 40 años, es el 40 aniversario de la comisión y le ha hecho un guiño. Exacto, así es. Este año cumplimos 40 años. Eh, toda la directiva y toda la comisión está trabajando muchísimo para celebrar, porque ya es una edad muy considerable y muy importante, y pues hemos querido, pues, Además, encima siendo falleros y tal, pues hacer ese guiño al aniversario en la fila de la exposición. Oye, un poquito que destacaríais también de cómo es vuestra falla. ¿Es una falla muy infantil, muy colorista? Contadnos. Siempre hacemos fallas siempre infantiles, sí. siempre son fallas muy infantiles. Y con mucho colorido, colorido alegre sobre todo. Porque para niños va a a los niños, entonces nos gusta que tenga colores muy alegres. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por, este, gracias por esta explicación, enhorabuena y mucha suerte también en este premio de exposición. Muchas gracias. gracias.